Señores, ah, yo sí yo, yo me siento bien como esa rapada. Yo, no, yo. Y yo yo no conocí a ese tipo y yo nunca me imaginé la humildad de ese tipo. Eso fue un video. No, está bien, con o sea, para está bien. La rapada está bien, llena No digas que no. Está bien mozada pues, para qué No, es que no se... quiso cantar en la fiesta. El compañero de, de, de papá de Yera fue. Pues. Bueno, aquí quiso estar Yo siempre quiero cantar artista. El papá de Yera. El papá de Yera, <risa> oye, oye, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué valor yo tiene no El papá de Pues sí, hombre. Yo ya a asustado, yo, yo, yo, te, te yo lo quiero conocer. Porque, <risa> eh, <risa> eh, oye, no, pues <risa> contrátame Animador, mira. Ya... Mientras la familia del ex lo critica, de la ex. Mosa hace obra de caridad. Lo estoy viendo por varias veces uh -huh. que él se ha preocupado mucho. Pongan una más bonita. <risa> <risa> A yeah. pesar de la crítica de la hermana de su ex pareja, Alessandra Hatu. Hatu quien acusó a Morsa La Para de no atender como se debe a su hija, como se debe nunca la va a atender. El conocido artista urbano continúa con sus obras de caridad, un niño de 10 años, pero que tiene una deficiencia que lo hace que parezca de ser, cumplió su sueño de conocer a Morsa y ese le regaló un videojuego que él le pidió. Vamos a ver video. Miren el video. ¿Eh? El retorno, por favor. Tengo un síndrome llamado Morty. Mi anhelo es conocer a mi artista favorito que es Mozart La Para. A través de él, tener un Play 4 y compartir un momento agradable con él. Mozart, yo soy tu piel seguidor. Me gustan todas tus músicas. Por favor, concédeme el deseo de conocerte. Yo soy Mozarita. Que Dios te bendiga. Él llega donde el niño, o sea, como se llega donde el niño le regala el Play 4. Entonces, vamos a ver esa, eh, eh, eso que hizo Mozart ahí. Bueno, Neto, habla de encima. Señores, ahí está el video. Cuando él llega a la casa y llega con el videojuego, los camires son, son cosas que. ¿eh? Son cosas que llegan. Yo creo que Mozart es una persona... Eh, como, se ha sabido manejar. Se ha sabido manejar. Hay muchas personas persona que están diciendo y que... Vi a alguien que dijo en un programa de Frándula que Mozart está haciendo eso para llamar a la atención, no, para, para borrar no. que su, su imagen que negativa es totalmente falso. Yo hablé con Mozart y él mismo me, me dijo, me expresó, que él antes lo hacía pública eh, de manera privada y en la entrevista Moza me, me decía yo lo estoy haciendo de manera pública porque así podemos motivar a que más personas nos llamen ha tenido una baja ha tenido una baja que no venga con sí, eso una cosa es la baja y otra cosa es lo que, como es como ser humano esa campañita yo, de la ex esposa le ha hecho una le, le, le, le, lo ha puesto en baja y pero en eso. baja por será que, que será que le ha dado que le ha dado fama no no para nada o sea, él le ha dado fama le ha dado fama cuando bien, eso sucedió bien o mal cuando eso sucedió en la primera semana lo sacaron de de de Quíreme como soy entonces eso le causó un problema y ha tenido una baja sus bien, canciones no pegan como antes no, dime una bien, canción hermosa que esté pegada por, pero no por dime eso, una bien. canción que esté pero pegada no eso, antes antes no pegaban todo no es por eso, no no es por eso, no es por eso. bien última, o mal porque la canción mujeres eh, él, él la pegó notando con Alessandra Oye, bien o mal Fue en el mismo, escucha, en el escucha, mismo momento de, ah, No sé cuando pues, ah, sucedió pero Bien pero o mal Hablar de eso no ha un, no pegado una canción más Dice El que ve la Obvio película que El luego de Wall Street Dice No existe ni mala Ni buena eh, publicidad Existe publicidad Y punto yo Bien creo, o mal Le dio un sonido Le dio un sonido Igual que a Ellos hey, hey, lo que están buscando no sé A ella si, le benefició Más por, que a él Dicen que no Dicen que no Que, que ella no tiene nada Que ver con eso Porque esa hermana De una freca está diciendo cosas sí, públicas está, está personales pública, eso es lo que está diciendo los personales eh, personal. pero Mira, de qué manera es que ella el dice que Mozart no atiende mandó mensajes no, no no que no ha ido que no ha ido ni que ve a su hija ah pero los oh, padres o sea, los lo padres tienen que, que, que los padres tienen que ser los padres tienen que ser la hermana Menos mujercita de estar pegado de, de la falda de la mujer y versus Es él. un artista, de un cacuamaco que está Y Es un mecánico. No, ok, okay. Una, un mecánico una, okay. Él. mi pregunta es, ¿Qué, ¿Qué tiene te ir asegura, todos asegura días? a ti? No, no, te... tiene que ir todos los días, pero... ¿qué te asegura ya, tí? Tí? Hay un proceso judicial y hay problemas en pero ese pregun... hogar. ¿Por qué no se la lleva? ¿Por qué? Mi pregunta eh, es... Porque okay. yo te apuesto a ti que él, él ha querido... Pero mi pregunta es... Él ha querido buscar... Ah, no, con esa mujer no, porque son así ustedes las mujeres. mi pregunta es... ¿Qué confirma... Que eso sea cierto Lo que dijo la hermana de Moza Una ¿Por Porque ella tiene que camionada. hacerlo públicamente Porque hay que hacerlo públicamente Si sí, sí, Por eso que digo Yo me siempre me he dicho, que mira. El sonido, Ellos que están haciendo impotencia, una campañita Contra Mosa Impotencia Porque quizás la niña impotencia lo expresa de qué? Que Porque la mantenga, quizás la niña la, que niña la mantenga lo expresa Y tú crees es, que ella no, no ella tiene El número de Moza esa Mosa siente... qu Quizás la niña lo expresa No porque y... no tiene Whatsapp no tiene whatsapp de Mozart ella No tiene whatsapp decirle Mozart, ven a ver a tu hija No lo tiene La gente bloquea Hay que hacerlo La gente bloquea Bloquea no la bloqueó en Instagram Mucho, mucho menos en whatsapp oye, La gente bloquea Esa hermana La misma Alessandra. No la hermana Un grupito de gente sí, sí, Parándulas Que la, están acabando Lambone. a Mozart Han hecho una campaña oye, Contra Mozart fuerte Escúchame lo que te voy a decir Como ella cogió el tiempo Para publicar Y busqué de sonido Que la conocieran Porque yo la conocí ahora y buscar el sonido. y el coge el tiempo y vaya y se la lleve. Usted, no, no, no. Usted llámelo, porque usted es su cuñada. Sí, llámelo. Está cu su, bien, su es cuñada. Dime si es verdad, ellos hay personas que han terminado y la familia queda igualita. Sí, igual La niña duró dos meses en la casa de esa joven en igualita. Italia dos meses duró porque Pero mi pregunta es Liz, ¿por qué no lo hizo Alessandra? ¿Por qué no lo llamó Alessandra? ¿Por qué no él el, ella vino y cogió y ¿Seguro llamó públicamente a Alessandra? déjense de cosas, ustedes saben que los hombres cuando se meten con pero mujeres mentira. se alejan un poco de los mentira, hijos. En un, en un se un yo no puedo de decir ni que es, es falso ni que es verdadero. No, no, no. Yo lo que veo nada, es, que pero es que ustedes lo, están diciendo que, que, que ahora esta mudada para dañar la imagen. Eh. Lo que veo que no puede hacer nada, nadie tiene que ver con eso públicamente. que ahí sube algo de la mujer con la mujer. Le quieren tirar un veneno. Pero como. Sí, porque fue en la foto de ella. La, y, y óyeme cómo le, óyeme qué calificativo le usó. Para que eh, tú veas eh, que eh, hay la, un rencor. La, la, la de la de Y que es? Morticia, <risas> la de los locosada. Cuando tú haces un calificativo <risas> así, <risas> cuando tú haces yo un calificativo y así, señor Gómez. Gómez, parella, señor Gómez es que, le tú sabes, tú sabes, ¿Tú sabes sí. que lamentablemente las mujeres cuando están muy dolidas le ponen apodo a la nueva mujer. O sea, le dicen, fulana de tal, es un dolor que esa mujer tiene. Vi, no voy a decir el nombre porque sé que me, después me manda un mensaje di, en, en, en directo, pero ese esos pájaros que viven en Instagram y vaya que tienen farándula, que están muy pegados con ella, que salen a comer con ella, ¿eh? sí. le han querido ver a las personas que Moza es el más malo, es más malo, es más malo, es más malo. Señores, eso le está haciendo daño a la niña de Moza. Y es que lo están entendiendo es que no es Mozart ni es Alessandra, es la niña de Moza que está haciendo esos daño, Porque toda esa vaina que se están ventilando en las redes sociales y ese manejo y eso, todo eso lo va a ver la niña. La niña va a ver eso. A Mozart que le dé mucho amor a su hija y que la sí, busque ya. mucho la Yo lo que veo. Que le dé mucho amor a su hija. Sí, yo lo que, que veo la mal. Yo lo que veo mal es que ese problema sea el de la niña, sea entre ellos dos. No, lo tiren a la palestra pública. Porque la niña lo va a ver. Porque la niña lo va a ver, la niña va a crecer, mm. la niña va a tener recuerdo la tía, tal vez lo hizo con buena intención, no, que eso no lo veo como buena intención, de levantar un chisme. Y lo bueno de Moza, que Moza no le responde. Sí. No, eso le pregunté yo. Pero todo el mundo habla, te critica y todo eso, y él dice... Que no. O sea, que él dice como que él se va, que él va a dejar que todo el mundo hable que piense lo que él quiere. Ahora, eh, hay que felicitar también eh, eh, el, mene, el manejo de. Carlos. No, no, de, de, del Calvo. ¿Cómo es? De, de Carlos. ¿Carlo Carlos Batita. Del que anda con Morsa. Ese señor vive pendiente a que Morsa haga esto, a que Morsa haga lo otro. Porque a veces el manejo influye mucho en el artista. Porque ese señor. Y no las mujeres que, también. No, no deja que Morsa. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer Mosa? ya sé yo, si sigue hablando, vamos para la justicia. Sí. Y claro, vamos. Porque vaya para que la tengan que buscar todos los va, fines de no semana. No, es que es vaya. un artista. Es un artista. puede coger vamos. una gira para de un año vamos. y no ver va ni su mamá. Vamos para una pausa comercial.